¿Qué tal, amigos de Aldía? Nos encontramos desde las instalaciones de la UTQ acá en Quevedo, pues donde se va a realizar la invitación a un concierto, pues que se va a realizar acá en la ciudad, donde va a estar presente la Orquesta Joven del Ecuador. Este evento es organizado por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Escuchemos a las autoridades. Eh, nos acompañan en nuestra mesa directiva, en esta rodada de prensa, el ingeniero Roberto Pico Santos, vicerrector administrativo de la UTQ, la licenciada Fátima Rodríguez, líder de la Unidad de Bienestar Universitario, y el doctor John Bosa, representante del Club Rotario de Quevedo. Y de manera virtual, tenemos también la presencia del director de la Orquesta Sinfónica Joven del Ecuador, el señor Diego Carneiro. Y pues, bueno, sean todos bienvenidos Enseguida damos inicio a esta rueda de prensa y para esto tenemos la intervención del ingeniero Roberto Pico, vicerrector administrativo de la UTM. Buenos días con todos. Gracias por estar presente aquí los diferentes medios de comunicación. Un saludo muy cordial de parte de las autoridades de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo liderada por el doctor Eduardo Díaz Ocampo. Un saludo para toda la ciudadanía de Quevedo, de la provincia y del país. Estamos eh, a la víspera de las fiestas patronales del Cantón Quevedo. Y a la vez, el día de mañana, 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional por la Paz. Es por ello que la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en alianza estratégica con el Club Rotario Quevedo y la Prefectura de los Ríos, se complacen en presentar aquí en la Universidad de Quevedo, en el Auditorio Carlos Cortázar, este evento cultural, la presentación de la Orquesta Jóvenes de Ecuador de la Ciudad de Quito y a la vez también presentar la Cámara Vivaldi, que es aquí, aquí del Capón Quevedo, nosotros como universidad no solamente promovemos el conocimiento, sino también promovemos la formación integral de nuestros estudiantes, promovemos la cultura, por eso estamos aquí para invitarnos, no solamente a nuestros estudiantes, a los profesores, sino también a la ciudadanía en general para que participe el día de mañana, miércoles 21 de septiembre a las 18 horas en este evento cultural. Eh, de mucha trascendencia para nosotros eh, en Quevedo. Gracias, señores periodistas, por estar aquí presentes en esta rueda de prensa. En nombre de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, agradecemos vuestra presencia. Para hacerles conocer el día de mañana a las 18 horas Ah, y en el auditorio central de nuestra universidad pues llevaremos a cabo este evento cultural clásico eh, internacional que es la presentación de la Orquesta Sinfónica Joven del Ecuador que la dirige el maestro violinista Diego Carneiro eh, de nacionalidad brasileña también tenemos eh, como presentación a nuestro coro de cámara de aquí de Quevedo que la dirige Luis Vivaldi que es la Orquesta de Cámara Antonio Vivaldi. Tenemos aquí una pequeña reseña de nuestro director, invitado especial, director de la Orquesta Sinfónica Joven del Ecuador. Diego Carneiro es un artista multifacético con gran sensibilidad humana, violenchista y, y director de la Orquesta Joven del Ecuador, nacido en la Amazonía de Brasil. Su carrera. Fortaleció, se fortaleció en Estados Unidos y en Europa ha sido merecedor de numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional eh, destacándose como sol, solista y proyectándose en importantes medios televisivos como la CDE, la BBC y otros de nivel internacional creador de la fundación Amazonar y de la Orquesta Joven del Ecuador así como del programa de música refugio y de los conciertos sinfónicos que promueve la integración de migrantes y refugiados desplazados impulsando así de esta manera la paz y los derechos humanos apoyados por la ONU su música humanitaria y su misión es formar vidas a través de la música. Recibió un título de embajador turístico del Ecuador por la ilustre alcaldía de Guayaquil, de Quito, por la Cámara de Comercio Ecuatoriana Brasileña, por la Cancillería del Ministerio de Educación del Ecuador y muchos reconocimientos más ha recibido nuestro querido amigo invitado y director de la Orquesta Joven del Ecuador, Diego Carneiro Bueno, hay mucho que mencionar de él, muchos méritos, muchos reconocimientos, y también de su orquesta formada. Esta Orquesta Joven del Ecuador ganó un primer lugar con honores en cum laude en la categoría de orquesta ante más de 4.000 músicos jóvenes de toda Europa y todo el resto del mundo en el año 2019. Esta, esta orquesta la dirige el maestro Dito carnelo merecidos aplausos para él y ese personaje y esa orquesta la vamos a tener el día de mañana aquí en nuestra Universidad Técnica Estatal de Quevedo a las 18 horas razón por la que se invita cordialmente a todo Quevedo, a todo el aledaño, a, a toda la provincia de Los Ríos a que asistan a este maravilloso evento cultural clásico que está organizando la UTP, Universidad Técnica estatal de, de Quevedo. Muchas gracias. Muy bien, luego no tenemos la intervención del doctor que está en representación del Club Procario de y quien también nos va a indicar y acercar a Bueno, muy buen día a todos los a que escuchan y a todos los televidentes, porque tenemos algunas medios de comunicación acá presentes como lo dijo el vicerrector de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y la licenciada Fátima Rodríguez, líder del bienestar universitario aquí en la OTQ, eh, se está programando a través de la OTQ y en alianza estratégica con el Club Rotario de Quevedo y la Prefectura de los Ríos el hecho de la presentación de la Orquesta Joven del Ecuador, un evento cultural de trascendencia puesto que esta orquesta tiene una trayectoria tal como lo había manifestado ya la licenciada Fátima Rodríguez. Eh, el notario también y a nivel internacional se celebra el Día de la Paz, pero recordemos también que Quevedo y la provincia está celebrando a nuestra Madrona, la Virgen de la Merced, y por eh, estar cerca de esta festividad la Universidad y la Prefectura también están eh, llevando a cabo este evento, que para nuestro cantón es de significativa relevancia, en el sentido de que muy pocas veces tenemos la participación de una orquesta sinfónica de esta categoría y de la trayectoria correspondiente. Aparte de eso, por los momentos que vivimos, ciudad y el país. El hecho de celebrar el Día de la Paz también constituye un aliciente importante, una condición importante para todos los que conformamos que ver. Y por esa invitación que hacemos estas tres entidades, a fin de que la colectividad nos acompañe en esta noche del 21 de septiembre. Todos serán bienvenidos y bien recibidos a la Auditoria Central de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Muy buen día. Muy bien, muchas gracias al doctor Keombosa. Enseguida también tenemos la intervención del de señor eh, Diego Carneiro, eh, director de la, Orquesta Joven, de la Orquesta Sinfónica Joven del Ecuador, y nos va a comentar acerca del concierto que ofrecerán en el auditorio de la UTU aquí el día de mañana, así que, bienvenido Diego, eh, los escuchan aquí los medios de prensa y las autoridades presentes. Muy buenos días, muchísimas gracias quiero saludar a las autoridades presentes, vice director, de la Universidad, a la directora Cultura, y también a la directora y también al para una fiesta que tiene un con autor de esquiziz, que ver por primera vez. Es un inmenso motivo de alegría poder llevar música, música que trabajamos, en el concepto de la paz, poder gestionar también uh, instrumentos que quizás por primera vez a Atenção, como aqui, vai ser desde música americana e europeia, vamos tocar no mundo, vamos jogar na música de América Central, e vamos dizer vamos ser, vamos ser, que vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos ser, vamos ser, há Estamos pensando en esa y pienso yo que, que llegará a ser una estrategia muy, muy, muy simbólica e importante. Canción, es el día de septiembre de los Países celebrar un musical, pero también el ser la no, no, no, no, no, no, no, no, que também se pode ligar uma coisa de Na fita, vamos ter com a que vamos tocar com o que vai ser mais ou menos na hora e meia, e quarta, e meia, vamos atender a poucos queremos tocar uma surpresa para os deles um bom muito. Nós também queremos integrar também além dos locais. coisa super importante da necessidade que há a produção local, Especialmente, pós-patênia, de a música capacidade das primeiras áreas das profissões que foi a na Uquilha a patênia, que subrava muito mais grosso, muito mais Em verdade, eu não sei mais ou menos, por exemplo, y llegamos a la región de América Latina. ¿Por qué? Porque hicimos un programa con las Naciones Unidas de llevar a varios casos de conciertos en Cáceres, en Los Albergues, en Octores, en otros casos. Entonces, a así, la orquesta, aparte de hacer una palabra de música, diría eh, yo, música, lo que podemos decir, y de comprar a la intelectual y los estudiantes, y por eso formamos con fiesta de niños, una cadena de música, entonces temas de chicos de la India Colombia, entonces tuve que participar en pero lo importante es que no tengo la racionalidad, sino un homologio que se puede hacer por favor tanto racional y poco de racional. Entonces gracias, si quieren alguna pregunta, estoy a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias a Diego Calmeiro, eh, él estuvo pues indicándonos. Eh, todo lo que va a ofrecer el día de mañana en el concierto de la Orquesta Sinfónica Joven de Ecuador. Eh, asimismo, abrimos el espacio para que nuestros compañeros, eh, si tienen alguna duda o inquietud acerca del evento, este es el momento para hacer las preguntas a las autoridades que tenemos aquí presentes encargadas del evento. Buenos días. ¿Quiénes pueden asistir a este importante concierto? ¿Tienen un apóstol para la comunidad? El evento es totalmente gratuito eh, por eso es el financiamiento que hace la Universidad eh, el Club Rotario de Quevedo y la Prefectura entonces eh, están invitados eh, los estudiantes que les gusta la cultura, los profesores eh, también hemos cursado eh, invitaciones a personalidades de, de Quevedo y la provincia de los Ríos y eh, hacemos también la cordial invitación también a la ciudadanía en general eh, eso es en cuanto a, al evento, al mando evento que se va a desarrollar el día de mañana a las 18 horas. ¿Cuál es el aforo que va a tener este evento? El aforo es de 540 eh, asistentes, ¿no? ¿Mónica? Sí, y bueno, yo iba a consultar el tema de que será gratuito para el público, pero ya la compañera de matrices sí lo hizo. Sin embargo, se ser también... Eh, la pregunta sobre el tema de seguridad, porque muchos ciudadanos pues, no salen en estos momentos por la inseguridad que vive Quevedo. Entonces, eh, me imagino que para este más de ya se ha coordinado esta situación. Bueno, internamente nosotros eh, estamos trabajando con una nueva empresa de seguridad, eh, con la participación de más personas que ya tienen en, en el tema de seguridad. Eh, vamos a pedir también ayuda aquí de. Eh, coordinador de carrera de, de la carrera de, de Ingeniería y Seguridad eh, entonces eh, se garantiza eh, internamente de que eh, no va a tener ningún inconveniente la, los participantes, los asistentes eh, es importante promover la, la, la cultura y por eso es que nosotros a través del Ministerio universitario con nuestra líder Fátima Rodríguez estamos promoviendo este tipo de eventos que que en realidad eh, ayudan a, a desarrollar la formación integral de nuestros jóvenes nuestro y eh, también para la ciudadanía en general. ¿Deberán traer entonces el documento de identificación para pasar eh, por el ciclo de seguridad? Bueno, es una... eso en, en cuanto a, a los vehículos también vamos a, a tomar la asistencia respectiva con, con el número de cédula y porque es importante conocer cuáles son los participantes. Sí, para Diego Carneiro. Sí, eh, ¿cuántos elementos conforman la orquesta sinfónica joven del Ecuador? Diego, le, le, le está preguntando cuántas personas de la orquesta. Tiene el micrófono apagado. Gracias. Este es un programa de la Fundación. este es el programa de 314, pues, desde la pandemia. Y hicimos todos los meses una programa de la Y hicimos a los también, de las edades 11, 17, 19, 10 años hasta 15 años, hasta, vez, hasta la de años hasta 20 años, ahora de, entonces, tiene de una forma limpo dependiendo del estilo de música, como se llama de Timber, la música sinfónica, tiene instrumentos distintos, por ende, independientemente de cada persona pueden variar los años. <t>... Pero en general, tiene entonces, la puesta 48 músculos con cuatro, y un asistente. Entonces, uh, es el número de músculos que van a ganar. Este día. Vamos a tocar, tenemos dos consejos sobre un chico y el hombre Yo estaba en vamos con dar ¿Hace qué tiempo se formó la Orquesta Sinfónica Joven del Ecuador? ¿Hace qué tiempo se formó la Orquesta Joven Sinfónica del Ecuador? Es 2016. En eh, 2016, uso fue el primer concierto, día a oh, 26 de abril, 43 días después de la Ah, 6 años. ¿Cuál persona, por cierto? ¿Cuál en integrantes normalmente son 300, pero va a venir con la mitad. Sí, okay, bueno, entonces eh, si no hay más preguntas, inquietudes, ¿cuántos vienen en total? Bueno, este, la orquesta sinfónica, es, la orquesta sinfónica joven del Ecuador tiene aproximadamente, de lo que me ha dicho Diego, es cerca de 30 integrantes. Y para el día de mañana van a venir 18 a 20 integrantes. Entonces, una vez eh, culminada pues, eh, la intervención de cada una de, de las autoridades presentes, y sin más pues, preguntas que tengan los compañeros, una apreciación muy especial. ¿sí? Ari, mil disculpas por que llegamos de la cadena medios digitales. Si nos pueden regalar tres minutitos de un resumen de los elementos que se va a desarrollar en la ley ¿Cuál Sí, el... ¿Cuál es Amigos, pues esa es la información que les podemos llevar desde acá de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, donde se ha hecho la convocatoria para que este día martes, eh, miércoles, perdón, para este día miércoles 21 de septiembre, que va a estar presente acá la Orquesta Joven del Ecuador pues se prevé que empiece el concierto a partir de las 18 horas. Aquí en el auditorio de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, el objetivo es realizar un concierto por la paz. El, el vicerrector de la institución ha mencionado que habrá la respectiva seguridad del caso, pues han contratado un nuevo servicio. Agradecemos a todos ustedes por haber permanecido conectados con nuestra sintonía. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también revisar esta y otras informaciones en www.aldia.com.es.